Bienvenidos a una nueva entrevista de nuestra iniciativa Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio. Hoy nos desplazamos por primera vez al municipio de Los Alcázares y estamos con nuestro amigo y cliente Sergio Gil. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Gaspar. Buenos días. Pues bien, Sergio es el jefe de emergencias de la protección civil de Los Alcázares y está aquí pues precisamente pues, para ayudar al pequeño comercio. Cuéntanos un poquito más sobre ti, Sergio. Pues Gaspar, yo la verdad que aunque esté en Los Alcáceres soy cartagenero. Eh, nací en, el, en lo que se conocía antiguamente como el Hospital 18 de Julio, en el año 66, con lo cual ya voy a por los 54 años y me vine circunstancialmente por temas eh, laborales aquí a Los Alcáceres. Eh, primeramente en una cosa muy distinta al tema de las emergencias, como fue el mundo de la radio y luego ya pues en policía local y, y finalmente aquí en, en emergencias y protección civil. Y Sergio, ahora lógicamente con el verano, las playas, protección civil es perfectamente identificable, vigilando las playas, pero ¿qué más tareas, qué responsabilidades tiene realmente el cuerpo de protección civil? Bueno, en, aquí en Los Alcáceres concretamente lo que tenemos es una unidad completa eh, que está compuesta fundamentalmente por funcionarios, personal laboral de la administración, es decir, son empleados públicos, además de que se cuenta con una sección de voluntariado bastante potente en nuestro, en nuestro municipio. Y bueno, tenemos asumidas por, por parte de la Administración competencias, todas las competencias delegadas de la protección civil. Entre otras, salvamento marítimo, vigilancia y salvamento en playas, planes de autoprotección y planes de emergencia, dispositivos de riesgo previsible, la gestión del 112, el servicio del, del SAMUR, tenemos aquí de ambulancias. En fin, es una, es una infinidad de, de elementos, de servicios que, que van bajo el paraguas de lo que es la protección civil y ya te digo, eh, está compuesta fundamentalmente por personal laboral de la administración, es decir, empleados públicos y funcionarios de carrera, y luego pues nos acompaña en una parte muy fundamental de la protección civil, eh, que es el voluntariado. Y ahora que me comentas esto del voluntariado, Sergio, eh, ¿qué si alguien que nos estuviera viendo quisiera pertenecer a, a ese voluntariado, ¿a quién ten dónde tendría que dirigirse o qué tendría que hacer? Bien, pues eh, es sencillo aquí se tiene que dirigir al registro municipal administración electrónica se podrían dirigir eh, manifestando el interés que tienen en ser voluntarios de protección civil. Eh, cualquier ciudadano eh, mayor de 18 años, español o eh, perteneciente a un país de la Unión Europea, podría pertenecer al a, a voluntariado de protección civil. Una vez que se incorpora, pues tiene que pasar un plan de formación para el voluntariado. Eh, y ya pues, a partir de que pasa el plan de formación, pues ya puede ser llamado pues, para, en fin, para el apoyo a los servicios profesionales para dispositivos, para preventivos eh, o para situaciones de catástrofe o calamidad pública, que en un momento dado pues, pueden ser movilizados. Y Sergio, eh, ahora que hemos pasado toda esta crisis del coronavirus, eh, me gustaría que si que destacaras algún tipo de actividad reseñable que hayáis llevado a cabo desde Protección Civil, precisamente durante este confinamiento. Bueno, el, la verdad que la situación del COVID, eh, nosotros actuamos con mucha previsión. Es decir, nosotros ya en el mes de enero estábamos haciendo acopio de, de elementos de autoprotección y de EPIS, lo que ha supuesto que a, afrontar esta crisis sanitaria no ha sido tan, tan problemático para nosotros. Sí que es verdad que eh, se nos complicó mucho porque justo eh, cuando estábamos en el gran confinamiento, en la, primera, en la segunda quincena de marzo, eh, tuvimos eh, la desgracia de sufrir unas inundaciones también mm, con mucha virulencia, con 140 litros por metro cuadrado, que nos estuvieron afectando durante dos días. Y claro, se nos complicó una cuestión y es que nuestros protocolos de intervención nos obligan a, a, a actuar con unos equipos de alta protección, NRBQ, con, con mascarillas con unos elementos de autoprotección que normalmente no los llevamos. Y claro, imagínate lo que era intervenir en un eh, entorno de inundaciones catastróficas para tener que rescatar a gente, incluso que podría estar diagnosticada o bajo sospecha. Ha supuesto un aprendizaje muy rápido para todos los que trabajamos aquí. Eh, y bueno, la verdad es que eh, se ha vivido de manera muy, muy tensa. ¿no? Ha habido mucha tensión, mucha tensión emocional. Aquí hemos tenido que hacer cuadrantes estancos para que los distintos equipos no coincidieran. Hemos estado muy pendientes de cualquier eh, compañero que pudiera tener algún tipo de sintomatología compatible para que no eh, se uniera al resto de los compañeros y, y finalmente no nos viéramos todos afectados. Es decir, ha sido una, una situación compleja, situación que todavía no ha acabado. Porque nosotros ayer mismo estábamos atendiendo casos COVID positivos en, en alguna persona aquí en nuestro municipio. Y luego, a, a futuro, pues lo que tenemos es que la playa, por ejemplo, que es un entorno de trabajo muy peligroso, en el sentido de que para nosotros, a partir de este momento, toda persona que atendemos, tenemos que sospecharle el COVID. Y claro, pues eh, no van a ser las imágenes de los socorristas tradicionales las que tenemos en la playa. Van a tener que intervenir con unos EPIs, que no son habituales, ¿no? Y en un entorno como es en la playa, la arena, la temperatura, el calor. En fin, para todos ha sido un cambio muy importante en la forma de trabajar. Y ya que hablas de las inundaciones, y quizás no, no es un tema de actualidad en los alcázares, pero sí que es muy relevante y lo ha sido durante este último año, me gustaría saber tu opinión con respecto a la solución de ese, de ese gran problema que son las inundaciones en los alcázares. ¿Qué piensas que se podría hacer o cómo podríamos mejorar esa situación? Bueno, eh, es verdad que desde las inundaciones de 2016, eh, este municipio ha sufrido infinidad, eh, además de manera recurrente, unas inundaciones, todas caracterizadas por la gran virulencia que ha tenido el agua a su llegada a nuestro municipio. Las más graves fueron las de septiembre, en donde en el entorno de las 17.000 viviendas, comercios, etcétera, se vieron afectados. Hoy estamos con muchas familias que están todavía realojadas en unas en, en, en viviendas eh, una vivienda distintas de las suyas. Hemos aprendido fundamentalmente, hemos tenido una oportunidad de aprendizaje y la población ha, ten, ha tenido eh, una oportunidad de aprendizaje fundamentalmente en el, en el tema de la autoprotección. Es decir, hoy cuando ya anunciamos una alerta naranja, un aviso naranja por meteorología adversa, los ciudadanos han aprendido a autoprotegerse. Si de algo podemos sacar algo positivo de las inundaciones, fundamentalmente es que los ciudadanos ya tienen una conciencia muy clara de cuál es el riesgo, con lo cual están empezando a aprender a convivir. Si es que se puede aprender a convivir con un riesgo como ese. Eh, hay una solución, bueno, creo que debe haber varias soluciones. Fundamentalmente, las inundaciones llevan consigo también el otro problema añadido, que es la contaminación directa sobre el Mar Menor, que es la gran herramienta económica de toda la comarca. Dicho lo cual, pues, bueno, eh, las soluciones se tienen que aportar por las administraciones, fundamentalmente por la administración del Estado y fundamentalmente también por la administración autonómica y sin ánimo de reprochar nada lo que se tienen que poner es de acuerdo, unirse, cogerse de la mano y entender esto como un problema, un problema global para toda la comunidad autónoma. El hecho de que la economía de esta comarca se pueda ver afectada de la manera tan importante que se ve afectada ahora mismo, afecta a toda la región y afecta también al país. Entonces, bueno, pues hay que asumir soluciones de infraestructuras, de grandes infraestructuras en la cabecera de la cuenca, eh, que da paso a nuestra comarca. Y hay que empezar a trabajar pues, seguramente en Carrasco y hay que empezar a trabajar en la parte, en la parte interior que es donde se canaliza el gran aporte de las aguas hacia acá. Y, por supuesto, hay que trabajar desde la ordenación del territorio. Habrán que revisar qué se ha tocado, qué se ha hecho. Alguien ha abierto el tablacho por ahí arriba y el agua no la podemos parar. Porque hemos tenido la gran suerte, y esto me gustaría destacarlo, de que todas las riadas que hemos tenido, todas las inundaciones que hemos tenido, se han producido por la noche. Esto ha dado consigo que toda la gente estuviera confinada en sus casas. Pero si una inundación... Eh, tan virulenta como la que tuvimos en septiembre, si llega a producir a las 12 del mediodía, con los abuelos corriendo por la, andando por la calle, con los niños corriendo en la calle, en, en pleno mes de septiembre, hubiéramos tenido muertos, hubiéramos tenido gente que hubiéramos tenido que recogerla en la isla perdiera seguramente. Pues muchas gracias, Sergio. Eh, quería preguntarte, o por último, me gustaría que mandaras un mensaje de ánimo, de apoyo a todos estos, bueno, ya no son los comerciantes de los Alcázares, que ya nos ha hablado de ellos, pero a todos los pequeños comercios que nos están viendo y que afrontan pues la situación actual con mucha incertidumbre. ¿Qué les dirías? Pues mira, para todos los comerciantes de la comarca, de la región, y bueno, fundamentalmente de mi ciudad, que es Cartagena, y de mi pueblo, que son los Alcázares, en este pueblo tan pequeño como este, eh... Los comerciantes son unas personas que se caracterizan por un gran valor, porque yo recuerdo que en la inundación de septiembre, a los tres días de haber pasado todo y con un gran problema que teníamos de afectación en todo el municipio, lo más importante era que de repente comercios referentes, como la Tropical, o como el Hotel La Encarnación, etc., o como el Bar Ramón, ya habían puesto en marcha, aunque sea de manera precaria, el, el, su comercio. Y eso para los ciudadanos fue muy importante. Los comerciantes que tiraron para adelante en esa situación de crisis más grave hicieron que los ciudadanos pusieran pie en pared y tiraran para adelante. Es decir, el comercio como tal, aparte de dinamizar la economía, generar empleo, etcétera, también en este pueblo, en los alcázares generó expectativa e ilusión. El hecho de que un comercio tradicional eh, en nuestro pueblo se quedara y abriera la puerta significó que muchos ciudadanos dijeron, no, aquí todavía hay esperanza y podemos quedarnos. Hay un, una frase que siempre se emplea y es que eh, al final donde hay un, una amenaza siempre existe una oportunidad. Y es justo en el momento de crisis, en el momento de amenaza, cuando surgen las seguramente las ideas más, más innovadoras. Eh, entonces yo lo que pediría es, en una situación como la crisis sanitaria que está viviendo en todo el país, y en particular en nuestra comarca, que los comercios, que los comerciantes, que se han caracterizado siempre por ser gente valiente, no decaigan, que tienen adelante porque eh, lejos eh, de, de verlos los ciudadanos como que miran por su negocio miran también por nuestra expectativa por la, por la capacidad de ilusionarnos, entonces yo les pediría eso, que no decaigan, que tengan fuerza, que de todos esa ley de esto también y fundamentalmente que pongamos en marcha cuestiones innovadores, innovadoras, que seamos creativos en, en nuestras manifestaciones en nuestra forma de vender eh, nuestro producto, nuestro comercio eso yo creo que será fundamental para el futuro. Un futuro que, bueno, aún todavía parece incierto, pero yo creo que con, con ganas se puede salir. Pues muchísimas gracias, Sergio, por tu apoyo, por tus consejos, por esta fantástica entrevista, muy didáctica. Y nada, dirigirme a las personas que nos estáis viendo, pediros una vez más que compartáis, que dé difusión a esta iniciativa y a todos los comercios de aquí de la región. Muchísimas gracias, somos Murcia, somos Pequeño Comercio. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.